A lo largo de los años, Colombia ha emprendido una lucha contra las drogas, una lucha que no ha dado resultados, y lo único que ha hecho es malgastar nuestros recursos, debido a que las cifras solo siguen creciendo. Este es un país de doble moral, el que dice que la dosis personal debe ser penalizada, pero el alcohol, considera la droga más peligrosa y la más vendida del mundo, y el tabaco, que según la OMS mata a 7 millones de personas al año, son drogas totalmente legales que causan más daño en nuestro país y son vistas con normalidad. Es tanta esta normalidad que los principales patrocinadores del fútbol colombiano son empresas productoras de licor. Nos creemos con el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo para nosotros y lo chistoso es que estamos decidiendo mal. El decir que se debe penalizar o multar la dosis personal es algo un poco ilógico a sabiendas, que la mayor parte de los consumidores son de bajos recursos y no tendrán para responder si la sanción es de carácter pecuniaria. Colombia, debido a su falta de resultados, debería cambiar de estrategia, un cambio de enfoque, y no es que ahora todos deberíamos consumir drogas. Para que este cambio se logre, se necesita un gran apoyo del gobierno y que la sociedad no se haga de los ojos ciegos y los oídos sordos. El hecho de estar en contra de la penalización no significa que se está a favor del consumo, deliberado esta droga, sino que está a favor de buscar otras alternativas. La solución no está simplemente en mutar y meter a la cárcel a los consumidores. Podemos tomar el ejemplo de las personas que roban. Se comete el delito, se le da una sentencia, y al cumplir esa sentencia, al salir vuelven y reinciden en esto, y no queremos que esto suceda con esta problemática. Por eso estoy en contra de la penalización del porte de la dosis mínima de drogas.